Intermediarios financieros 1. Los bancos Los bancos toman depósitos de la gente que quiere ahorrar y usan estos depósitos para prestar a la gente que requiere un préstamo. Los bancos pagan intereses a los depositantes por sus depósitos y cargan a los prestamarios intereses en un poco mayores por los préstamos. Los bancos crean medios de pago, permitiendo a la gente girar cheques contra sus depósitos. 2. Fondos de inversión. Es un medio de inversión a través de la cual nosotros depositamos una cantidad de dinero en un determinado fondo, por el cual recibimos X participaciones del fondo. Permiten que la gente con pequeñas cantidades de dinero diversifiquen fácilmente sus riesgos. Otras instituciones financieras. Dentro de ellas tenemos cooperativas de crédito, fondos de pensiones, compañías de seguros e incluso los usureros. el ahorro y la inversión en la contabilidad nacional. Recuérdese que el Producto Interior Bruto o conocido como PIB es tanto la renta total como el gasto total en su producción de bienes y servicios, dado la siguiente fórmula Y igual a C más I más G más NX. NX son las exportaciones netas y el producto C más I más G, que es el gasto interno. Si de la anterior fórmula restamos C y G de ambos miembros de la ecuación, y dado que NX es igual a 0, obtenemos la siguiente fórmula, Y menos T menos G igual a I. Al primer miembro de la ecuación se la llama como ahorro nacional o simplemente ahorro S. Ahorro privado El ahorro privado es la diferencia entre las ventas y el consumo de un individuo o colectividad perteneciente al ámbito privado de la economía. El ahorro privado está dado por Y-T-C. Ahorro público El ahorro público son los ingresos fiscales que le quedan al estado una vez pagado su gasto. O dicho de otra manera, lo realiza el estado en el cual también recibe ingresos a través de impuestos y otras actividades a la vez que gasta en inversión social como escuelas o carreteras. El ahorro público está dado por T-G. menos Superávit Cuando la diferencia entre los ingresos y los gastos es positiva y existe un excedente, se lo conoce como superávit. Es decir, si T es mayor que G, el gobierno tendrá un superávit. Por el contrario, si los gastos superan a los ingresos, a esta diferencia se la llama como déficit. Es decir, que G va a ser mayor que T, el gobierno obtendrá un déficit. Si los ingresos son iguales a los gastos, hay una situación de equilibrio, es decir que T va a ser igual a G, ahorro e inversión. Por último, para la economía en su conjunto el ahorro debe ser igual a la inversión, es decir que la fórmula debe estar constada de S igual a G, para que haya un equilibrio dentro de la economía.